Bienvenidos con vamos a Anime Rocks, estamos de vuelta, se nos acabaron las vacaciones y les tenemos un montón de material nuevo para ustedes. El día de hoy tenemos la fiebre del momento Pokémon GO, un pequeño monólogo, vamos a verlo. Pokémon GO, ya todo lo hemos jugado, ya nos sabemos todo de memoria, todo el mundo está de fiebre, hasta los que ni siquiera sabían quién era Pikachu lo están jugando en este momento y bueno, tras la experiencia de estas últimas semanas de estar eh, jugando en las calles y todo, vamos entonces a repasar rápidamente tipos de entrenadores que nos topamos a la hora de estar jugando eh, el Pokémon GO. Entonces vamos a verlos. Un tipo de entrenador no tan común cuesta encontrarlos, los entrenadores sedentarios. Mae, me está jodiendo. Al chile tengo que caminar para esta vara. Yo de aquí no me levanto, mae. Los que son aún más odiados que el mismísimo chacal, los entrenadores tramposos. Aquí Casual atrapando pokémones en Londres. Otros bastante desafortunados, los entrenadores con el cel pegado. Mae, qué p, de verdad, no le creo. Voy al chile me salió Pikachu, mae. vamos a atraparlo. Aquí viene mm -hmm. uno. Dos. No, no, no se pegue! Uno más de los que me he topado, los entrenadores que todo les vale madre. Ay, mae, qué pereza, otro Dragonite. Atrapado, otro Charizard, qué pereza. A ver, me, nee. Marticuno, ya lo. Un tipo más, los entrenadores excitados. Mae, ya le conté, hoy me fue genial jugando, Mae, me salió parras, Mae. Tengo un maldito parras, Mae. Tengo un subat impresionante, demasiado fuerte, de 200. Y además, Mae, tengo un cacuna, Mae. Uno de los más noobs, los entrenadores, que no se saben el nombre de ninguno de los Pokémon. Sí, ya le dije, ahora atrapé unos Pokémon buenísimos, en serio, vea, tengo aquí un Zumbat, ma, y, y allá vi un ma, que tenía un Gallardos, puede creerlo. Ma, sí, verás, ahí en el parque hay un montón de más debería ir a buscar uno. Si este es mi Pokémon favorito es el de vamos a calmarnos, el, el Squirrel. Tampoco puede faltar el super mega fan de Pokémon que no disimula para nada a la hora de ser entrenador. Madre, me pareció ver por aquí un Pokémon, ¿en serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que es por allá. Tenemos también a los entrenadores Pipis. Ay, qué madre, ya me quedé sin ítems, voy a tener que comprar. Vamos a ver, 200 Pokébolas, 25 inciensos también. Y unos 25 huevos de la suerte. Sí, sí. Póngale aguacate a todo. Los que también tienen su platilla o al menos un poco de billete también, los entrenadores motorizados. Vamos a atraparlo aquí. Uh, okay. ah, ah, pues, y, no. ma, pasen por encima, pasen por encima. No me jodan. estoy atrapando pokémones, ma. Uno que es bastante desafortunado, el entrenador que nunca tiene Pokébolas. Opa, opa, mae, Qué bien, vea, un Drydon, excelente, vamos a... No tengo pokebola, la... la. ¡Ah! Otro bastante común en este ámbito de entrenadores es el típico entrenador pendejo que tiene miedo que lo asalte. Estoy todo nervioso, mae, yo le dije a usted que venir aquí a San para mae, idea, a jugar, mae. ¡Ayuda! Y por último, los más llorones de todos también, los entrenadores que se quejan de otros entrenadores. Irónicamente también lo estoy diciendo. Ma, ¿y usted ha visto ese de Red Ash jugando desde la casa? Madre, qué mamá loca, Ma, debería aprender a jugar como los hombres. Y bueno, ¿cómo pues vamos? Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, por favor, compártanlo y denle like, eso nos ayuda mucho. Para celebrar el regreso de Anime Rocks vamos a tener una rifa muy especial, vamos a estar regalando una tarjeta de 10 dólares para que la puedan utilizar en su respectiva cuenta y puedan comprar pokebolas, incubadoras o lo que deseen. Para participar necesitamos nada más que compartan su opinión, nos digan qué les pareció el video eh, que en la sección de comentarios. Cualquier cosa que nos quieran decir, si se nos olvidó algún tipo de entrenador, cualquier cosa por favor háganoslo saber. Vamos a estar entonces anunciando el ganador por medio de este mismo medio y además en Facebook, Anime Rocks. Entonces nos vemos la semana que sigue. Muchas gracias por vernos. Bye. Estamos listos. que va a llorar. Uno que es bastante desafortunado, el entrenador que nunca tiene pokebolas. If you know what I mean. Eso fue un chiste mecha este y cachouza cerca y cachouza cerca